Hola, muy buenas chicos. En este mini vídeo vamos a estudiar la anatomía macroscópica del riñón. Y para ello, bueno, pues eh, vamos a hacerlo a través de un dibujo que os voy a hacer. Y lo que vamos a hacer, empiezo entonces dibujando aquí en la pantalla, pues, un riñón en grande. Perfecto, más o menos, bueno, pues podría ser este. Eh, ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Bien, pues no, lo que nos vamos a poder eh, encontrar va a ser, eh, primero tenemos que definir eh, pues, eh, un polo superior, ¿Sí? tendremos aquí lo que es un polo superior, tendremos un polo inferior, también tendremos que encontrarnos con lo que es un borde lateral ¿no? y un borde medial. A mayores nos encontraremos también con dos caras, lo que es la cara anterior del riñón, ¿vale? Y si damos la vuelta nos encontraremos con lo que es la cara posterior. Bien. Eh, en, el polo, eh, en el polo superior, ¿de acuerdo? Lo que nos vamos a encontrar será, eh, pues, una estructura a forma de bo con forma de boina. ¿Cómo se llama esta estructura? Bueno, pues esta estructura es la glándula ¿vale? adrenal. adrenal. Bien. Eh, también antes de hacer un corte longitudinal al riñón nos vamos a poder encontrar, nos, eh, pues eh, va a ser una capa externa ¿bien? de naturaleza fibrosa. estoy dibujando aquí, perfecto, a ver si, bien, esta sería la, la capa externa, ¿vale? y esta capa externa se le denomina eh, cápsula renal, le pongo aquí cápsula renal, cápsula renal, Ahora, si... Eh, no, perdón, eh, antes nos vamos a ir a lo que es al borde medial. En el borde medial, ¿vale?, yo me voy a poder encontrar, este sería si es el borde medial, me voy a encontrar, bueno, pues una zona, tal que así, que le voy a denominar ilio, ¿vale? Y del ilio, bueno, pues eh, va a... Eh, nos vamos a encontrar que hay una serie de estructuras que van a entrar y salir del riñón. ¿Qué estructuras van a ser? Bien, pues por un lado... Ya las vamos a dibujar. Me voy a encontrar, vemos aquí, que estoy representando la arteria renal. Y también, bueno, pues nos podemos encontrar la vena renal. También desembocará. Por aquí lo vamos a poner de este color en verde, lo que va a ser esta estructura que es por donde va a ir la orina, que, es la, que son los ureteres. ureteres. Bien, pues nada, ahora continuamos, vamos a dar el corte longitudinal... Y vamos a ver qué estructuras vamos a poder ver eh, macroscópicamente. Bien, lo que vamos a poder dividir, distinguir ¿vale? va a ser eh, dos zonas, lo que es una zona eh, cortical y una zona medular. Vamos a dibujar entonces aquí. Yo voy a tener lo que va a ser esta zona de aquí, que es una zona cortical. Entonces, esta de aquí, ¿vale? Esta es la zona cortical. Y luego me voy a encontrar con esta de aquí, que es la zona medular. En la zona medular me voy a encontrar una serie de unidades individuales que tienen forma de cono. ¿Vale? La vamos a ver, la vamos a poner aquí. tienen forma de cono. A ver, vamos a dibujar. Aquí pongo, dibujo esta, que va a ser el cono. No me gusta cómo ha quedado, pero bueno. Una, vamos a dibujar otra aquí. Vamos a dibujar otra aquí. Y vamos a dibujar, pues mira, otra aquí. Vale. En, esta, en este cono podemos diferenciar pues, eh, dos zonas, lo que va a ser el ápex del cono y luego la base del cono. La base del cono va a estar enfrentado a la, cortical, a la zona de la corteza, a la zona cortical, ¿vale? Y luego después el ápex, bueno, pues eh, tiene, eh, está compuesto por una, una estructura que... Estoy pintando ahora, engrosándola. Vamos a poner así, a ver si me sale. Esta estructura que es la papila renal. Y la papila renal, bueno, pues es realmente por donde va a salir la preporina. Bien, vamos entonces a coger esto. Esto. Este cono lo denominamos nosotros, se llama pirámide de Maltigi, es la pirámide de Maltigi. Y aquí nos encontraremos con la papila renal. Bien. Entonces, eh, la orina que se ha generado y que va a desembocar por la papila renal va a desembocar pues, eh, en, una, en una estructura que tiene forma de embudo, que estoy dibujando aquí, que es el cáliz menor. Este cáliz menor ¿vale? está unido, se une, dando lugar al cáliz mayor. Y estos cálices mayores bueno, pues, se van a unir, formando, vamos así esto, ¿vale? la pelvis. Y os pongo aquí pelvis. La peli renal. Bien, entonces, para que nos aclaremos, aquí nosotros tenemos lo que es este, este de aquí. Este es el cáliz menor. vale Y este de aquí, este es el cáliz mayor. ¿Vale? Bien, pues... Si no me equivoco, no me queda nada más. Ahora hemos hablado de la glándula adrenal, hemos visto la cápsula renal, que es de la naturaleza fibrosa, hemos visto las dos, partes del, del, eh, las dos partes de la zona cortiguera medular. Ah, sí, y me queda aquí, me queda pues eh, una estructura que hay entre, eh, entre lo que son las pirámides, ¿vale? Entre las pirámides nos vamos a encontrar esta estructura, ¿vale? que son prolongaciones de la eh, zona cortical y que van a separar las pirámides de Malpighi. A estas estructuras ¿bien? se le van a denominar columnas renales, columna renal o de Bertín. Pues... Hasta aquí, eh, pues, la estructura anatómica macroscópica del riñón, ¿de acuerdo? Bueno, pues, eh, os animo a compartir todas vuestras dudas, bien en el foro del aula virtual o en clase. Hasta el siguiente vídeo, chicos.